Hola, ¿cómo están? Yo soy Rolando Cosio, soy médico del Cabildo Salud Un Derecho y hoy estamos felices, estamos eh, transmitiendo para que eh, podamos conversar. Estamos con eh, Anita María Barrú, con Hugo Campo, con Lautaro Fernández y el doctor eh, Jorge Caravantes para conversar con respecto a, a este hito histórico que vivimos ayer y que todos participamos y que nosotros nos sentimos partícipes, ¿cierto? Eh, y queríamos conversar respecto a, la, a, las, a los sentimientos, las sensaciones que tiene. Anita María, me gustaría conocer tu opinión con respecto a, a, a lo que ocurrió ayer. Eh, muy feliz, y, y en lo particular a mí me hizo mucho buen sentido respecto de la, de la gran marcha eh, del año pasado, de hace un año, eh, donde estuvimos todos, ¿no? muchos mucho de nosotros estuvimos justamente en, ese, en esa ocasión, eh, lo tengo muy presente, digamos, y ayer lo tuve presente todo el día, esa, esa ocasión, justamente, el, el, lo espontáneo, digamos, y lo participativo que fue ese día, es decir, que fue realmente eh, abrumador. Y bueno, y feliz por el resultado, la verdad que ayer era fascinada con, con, con los resultados, fue más allá de las expectativas que yo tenía, efectivamente, yo creo que fue, fue rotundo, fue rotundo el... El, el resultado, y, ahí, y eso le da más validez a todo este proceso, y eso me tiene muy feliz. Ya. Doctor Caravante, y su mm -hmm. sensación, y con respecto al, a lo que viene adelante, con, en el ámbito global, político, ¿qué, cuál es, qué siente? Qué, ¿Cuál es su opinión? Con el micrófono sí hay que prenderlo. Esto es lo que pasa con la plataforma. Sí. <risa> muy, muy contento, eh, y bueno, es superar la expectativa yo tenía, yo apostaba un, a un 70-30, digamos, como un resultado esperable, digamos, un mal resultado 60-40 y un resultado ya fantástico 80-20, que fue el que prácticamente se dio, se dio finalmente. Así que, bueno, muy, muy contento y también como somos maratonistas en este cabildo, ¿Vale? empezamos hace un año y tendremos que seguir por los próximos dos o tres años, por lo menos. Eh, bueno, también, eh, también eh, obviamente, sentir el, la, la, el desafío de continuar construyendo, continuar aportando. Y tú me preguntabas sobre el tema, más bien, del al alcance político de todo este proceso. Y, bueno, yo creo que esa responsabilidad nace también de que esto surge de un movimiento ciudadano, eh, surge también eh, de la mano con un deterioro de la imagen pública de los partidos políticos, de la, de la incapacidad de conducir un proceso. Entonces, eh, esto sí, significa también un desafío hacia adelante, que es que este proceso siga estando en manos de la ciudadanía no sea captado por ningún partido en particular, ninguna, ninguna organización eh, de expertos, digamos, eh, y bueno, y todo lo que podría significar un proceso de tomar, eh, tomar este, este proceso tan, tan esperanzador que, que, que existe. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de todos nosotros es seguir eh, siendo parte del movimiento ciudadano e incentivar, eh, incentivar el movimiento ciudadano eh, eh, reunirnos con otras organizaciones que tengan que ver en el caso físico nuestro de la salud y, y, y seguir dándole fuerza a esto de tal manera que, si es que, no, que no suceda, que, que la gente vivió todo este año, votó, digamos, y después se fue para la casa. O sea, eso genera un vacío en el cual eh, algunos se apoderan y tenemos también que considerar digamos, que, si es que sectores de, sectores de rechazo tienen un fuerte poder económico, poder político y otra serie de, de, de poderes a los cuales recurrir, por lo tanto la balanza de poder no está equilibrada por mucho que decir 80-20. Entonces, la, la fuerza de este proceso está en que, en que este siga siendo un movimiento ciudadano. Eh, totalmente de acuerdo con eso. Eh, es importante conocer ahora la opinión del territorio. Lautaro, como director de CEFAM en, en La Pintana, San Rafael está ahí, en el, en el lugar álgido del, de la, del movimiento social. ¿Qué, qué opinión tienes Pero, tú? Bueno, mucha alegría. Para mí fue un hecho histórico, ¿no? Que, que además, varios agradecimientos. Primero, a los jóvenes, que por esos 30 pesos nos no movilizaron a todo este país. Y además, ayer fue un día de mucha alegría. La gente, eh, las mujeres de las bollas comunes, nos llevaron pan amasado calientito a los apoderados, a los vocales, y eso, eso habla ¿no? de, de este movimiento social que no debe parar. Así que un homenaje para ellos, para ellas, que, que estuvieron ayer en la calle, además, que era una fiesta, una fiesta cívica donde el movimiento social se toma las calles y eso no, hay que, no, no puede parar, sin duda. Hugo, y, y desde tu punto de vista, tú tu sensación de lo que vivimos ayer, este 80-20 casi, y, y lo que viene en ámbito político adelante. Gracias, Rolando. Mira, contentísimo, realmente superó mi expectativa, igual como decía Anita María y, y Jorge. Um, creo que fue un batatazo, que lo están sintiendo, son notorias las caras, los rostros del, del rechazo y del gobierno, más allá de la de los discursos mentirosos de que estuvieron impulsando este proceso, eh, eh, ese sector fue, un, siempre fue, y seguirá siendo un freno al, al, al desarrollo de la, de la democracia y de la igualdad eh, en, en, en nuestro país, así que eso no, no, no hay que perderlo de vista, está en su, en su naturaleza social, histórica, cultural, um, y por tanto es muy importante, como se ha dicho, que el movimiento social que instala este proceso, uh, lo, se mantenga activo y, y nos preocupemos de mantenerlo activo, de alimentarlo, de provocar el debate, la reflexión va a ser fundamental en estos, en estos meses, en, perdón, estos dos años que, que van por delante, ¿no? Pero a mí me gustaría compartir una sensación que tuve ayer, um, a propósito de que en definitiva ya, ya, ya no soy de los jóvenes, <ríe> como lo muestra la barba, <ríe> sino que ya tiene, tengo camino recorrido voy para los 60, tres meses más y um, me tocó conocer, me, me tocó vivir de niño la, la unidad popular tenía nueve años cuando fue elegido Allende, doce años para el golpe, veinte para la constitución del 80 y 28 para el plebiscito el 88. Así que me, me, me, me, me obligó a retrotraerme toda esa, en toda esa historia y sentí que lo que se vivió ayer, el momento histórico que se vivió ayer, fue una reivindicación de nuestra historia eh, y, y sobre todo una reivindicación frente a lo que fue el golpe de Estado. O sea, creo que ayer el pueblo sintió, más allá de tenerlo eh, claro en la mente, la emoción con que el pueblo fue a votar ayer, la emoción con que sintió el triunfo, esa expresión de que no fue una elección cualquiera, ni siquiera comparable con la del 88. Porque el 88, que por supuesto la vibramos todos y fue un primer acto liberatorio, fue eso, un primer acto liberatorio, fue, fue, fue un acto liberatorio contra el terror. En ese momento vivíamos todos aterrorizados y, y, y superamos el miedo, superamos el miedo como país, como sociedad, y eso fue lo que triunfó, en la capacidad de nuestro pueblo valiente de haber superado el miedo. Pero, pero fue un proceso tremendamente viciado, viciado precisamente por el miedo. En cambio ayer el pueblo tenía la sensación de estar viviendo un proceso libre, un proceso que lo había ganado, donde estaba ejerciendo su libertad y su dignidad, y se, y se daba a conocer y se daba a, a respetar. Y, y, y que con ello estaba recuperando su dignidad perdida a partir del golpe de Estado de hace casi 50 años. Y yo creo que eso es el motivo de la tremenda, el, de la más profunda, digamos, la más la alegría que nuestro pueblo eh, eh, vivió de todas, los, de, todos los, de todas las edades, no solo los jóvenes que por supuesto fueron protagonistas eh, iniciales de, de, de, de, de, de la movilización social, sino que anoche vimos en, en, de Arica Punta Arena la movilización de todas las generaciones y la emoción de todas las generaciones precisamente porque nos caló, muy hondo en, en, en, en lo que fue el proceso, el, el, el, el, el, el sistema y el fenómeno dictatorial, el fenómeno de opresión, del cual recién ayer nos sentimos realmente liberados. Yo creo que eh, esa, esa, esa, esa sensación, eh, que me emociona, digamos, me emocionó votar, me emociona decirlo, digamos, eh, es lo que más, lo, lo que más me, me impacta, para no alargarme más, esa es la sensación... De, de, de anoche, pensando en nuestra historia. Nosotros compartimos completamente tu, tu visión y eh, la emoción de, de lo vivido. Eh, ahora los invito a, a pensar un paso más allá con el, el ámbito de la salud, que es finalmente lo que nos reúne y lo que nos reunió desde un inicio, ¿cierto? Que el, el sueño de una salud de mejor calidad y como un derecho, finalmente, de constitucional. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que se viene adelante? ¿En qué nos tenemos que preparar nosotros? Y como dijo el doctor Caravantes eh, eh, en el ámbito de unir redes, ¿cierto? Um, a, a lo que se viene en, en esta discusión constitucional y finalmente en, la, en, en el nuevo proyecto que queremos que quede plasmado en, en la Constitución. Eh, Anita María, eh, ¿qué, ¿qué desafíos ves tú adelante? Pensando respecto de, de la salud pública, eh, yo creo que los desafíos son enormes, yo creo que la, la brecha que tenemos como país eh, es todavía muy grande y yo creo que justamente la pandemia también ha sido muy notorio en dan, hacernos darnos cuenta justamente de, de, de la brecha que tenemos, del problema que tenemos de este país dividido entre el sistema público y el sistema privado. Eh, que, las inequidades, digamos, que claramente se, se vieron plasmadas. Y eso yo creo que es fundamental, digamos, es garantizar el derecho a la salud. Eso es nuestro, nuestro gran desafío de lo que se viene hacia adelante. Eh, en particular, digamos, yo me, me ha tocado ver temas de, de, de inversión de infraestructura y yo creo que ahí también tenemos un gran desafío todavía. Y también lo he visto a lo largo de estos años, las inequidades que tenemos todavía respecto de eso en nuestro país. Que si bien tenemos grandes proyectos y grandes construcciones de grandes hospitales nuevos, pero tenemos una realidad muy abismante en, en, en otra parte del territorio. Y de ahí tenemos un desafío por delante. Doctor Caravante, usted como gestor del grupo, el, <risa> eh, el nuestro líder, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión ve o qué, o, o qué visión ve hacia adelante como desafío? Sí, sí Rolando, bueno, eh, actúo como coordinador y en realidad, eh, en realidad para, para los 14 millones de votantes y casi eh, 20 millones de chilenos eh, necesitamos muchos líderes y cada uno en este grupo es un líder. y eh, Tiene que ser un, un líder en cuanto a empujar este proceso. Ahora respecto a la salud, voy a decir algo que, si, que si podría salir de lo que significa nuestro quehacer habitual, pero que me parece fundamental, digamos, y, y ahí la autor seguramente va, va a hacerse parte de, de, de este planteamiento, que yo creo que el desafío en un proceso democratizador por el lado nuestro es hacer efectiva la participación en salud. Yo creo que eso, eso es lo más importante. Porque nosotros podemos lograr establecer el derecho a la salud en la Constitución y eso sea algo que, que como han di, di, dicho los del rechazo, bueno, pueden poner 50 derechos eh, si quieren, pero no significa que van a ser efectivos. Entonces, entonces, si nosotros estamos en esto, es para que este derecho efectivamente eh, sea ejercido que sea por, eh, por, por la gente, sea posible de ser demandado, sea posible de ser garantizado, como Hugo nos ha enseñado en, en, en, el, en el Cabildo. Eh, en, entonces, eh, creo, que, creo que eso es, es lo más importante, porque si nosotros logramos que la gente eh, efectivamente eh, sea partícipe de todo lo que significa que eso, la salud, la gente va a estar pendiente entonces de que este derecho efectivamente eh, se cumpla, de que existan las condiciones medioambientales don, para garantizar una salud sana, que exista que la colaboración, que exista la solidaridad, y que, que exista el, el acceso a la toma de decisiones en salud. Entonces yo creo que ese, ese es el, el núcleo central del, de lo que eh, nos corresponde impulsar en salud. Eh, todo, todo lo otro es, es el armazón para que, para que eh, efectivamente esta participación eh, eh, se desarrolle. Eh, se desarrolla en los territorios, en los consultorios, en los hospitales, se desarrolla en el Ministerio de Salud, se desarrolla en el Fondo Nacional de Salud, en los organismos controladores. Eh, eh, eh, en, to, en todo ese, ese armazón, eh, a, a, ahí, ahí y en los territorios principalmente, se desarrolla el proceso del proceso de salud, entonces esto es algo que yo que ya que ya en buena parte tenemos, como decía Anita María, en cuanto a infraestructura, tenemos tenemos tenemos que llevar algunas instituciones en relación con esto, eh, lo que lo que tenemos que hacer es que es que la democracia entre en todo este armazón, y, y eso yo creo que es el desafío que tenemos que yo como como como cabildo, como organizaciones interesadas en el proceso de la salud eh, y por eso tenemos que unirnos con todos los que estén en este mismo planteamiento. Totalmente de acuerdo, eh, que los consejos consultivos dejen de ser solamente entes eh, de conversación y pasen a ser gestores de, de la propia salud. Eh, Lautaro, ¿qué desafíos ves en el ámbito de la primaria o de lo que el doctor caravantes eh, comentaba? Lo primero que, que quiero plantear y que, que yo creo que debería ser un, un tema de discusión no solamente en nuestro cabildo, sino que en la sociedad, en su conjunto, es cómo enfrentamos las desigualdades. Yo creo que eh, la desigualdad es un tema que no hemos puesto en la palestra ¿no? de, de, la, de, de los medios de comunicación, eh, en los discursos de los políticos, y yo creo que es el momento de poner las desigualdades. Y en ese sentido, obviamente, nuestro gran desafío, no solo tener la salud como un derecho, sino tener este sistema único, universal, donde todos los chilenos y chilenas, que viven en el territorio y puedan acceder a un servicio de calidad de salud. Yo creo que eso, para empezar. Y lo segundo que lo, la ciudadano, los ciudadanos, las organizaciones sociales, sean protagonistas del sistema de salud que queremos. Y aquí me atrevo y me permito hacer un llamado a, a las cúpulas partidistas, los partidos políticos, que eh, sean generosos, pues, sean generosos para que podamos eh, eh, los ciudadanos, las organizaciones sociales, el movimiento social, eh, nombrar a sus candidatos a constituyentes y que seamos el pueblo eh, quienes elijamos a los constituyentes y no sean solo eh, los partidos políticos que tengan ese derecho, ese privilegio. Que por cierto, la crisis de la representatividad tiene que ver con lo de ayer. O sea, lo de ayer eh, no, nos dice la gente que de verdad somos capaces de eh, opinar y de sacar adelante una propuesta como eh, es esta nueva Constitución. Así que no puedo dejar de llamar a todos los políticos, la, las cúpulas especialmente que están en el poder, los senadores, los diputados, dejen a los ciudadanos que elijamos a los constituyentes. Eh, también podemos pensar, también podemos opinar, y yo creo que son ellos los que tienen más derecho a, a, a, a, a elegir a quienes van a escribir esta nueva Carta Magna. Claro, sin paternalismo. El doctor Caravante levantó la mano, quería decir antes de Hugo, quería ese sí, lo que dice Lautaro. Eh, bueno, eh, decir que nosotros tenemos que eh, reemplazar eh, varias varias construcciones en nuestro imaginario colectivo, como es un lugar común, las palabras crean realidades. Eh, bueno, yo creo que tenemos que empezar a cambiar ciertas ciertas representaciones que tenemos eh, mentales. Eh, como por ejemplo la representación eh, misma, eh, reemplazar lo que hizo por el, por el protagonismo. Yo creo que, yo creo que eso, eso es un elemento importante. Eh, eh, eh, modificar esta, esta, esta concepción que se tiene respecto a la autoridad, digamos, eh, eh, la, la autoridad, la autoridad eh, eh, tengo que modificarlo en cierta forma, porque la autoridad siempre es necesaria, por lo que significa el, el ser un mandatario de... Ser, ser, ser, estar encargado de, de por, la, por la ciudadanía yo creo, que, yo creo que eso es muy importante y, y respecto a la convención constitucional eh, bueno, me parece a mí digamos, que, que la convención constitucional tiene estar constituida que ha sido por sensibilidades y yo creo que no, no, no, es, digamos, no es el centro de estudio digamos, y la fundación para el mejor conocimiento de la salud digamos, ni ninguna cosa como esa es ese es, es, es, eh, representar el sentir ciudadano respecto a lo que aspira que sea el marco que rige a nuestro país en, en, en el marco doctrinario, en el marco del ordenamiento institucional, de los derechos, de los deberes. Entonces, entonces, tiene que estar representada la sensibilidad. Por eso es tan importante que sea paritaria, que ya lo es, digamos, ¿vale? paritaria, eh, que, que esté representado por el originario, que esté representada la diversidad. Es eh, muy importante. Y que, y que a su vez, en el funcionamiento de, esta, de este organismo, por eso tengo que estar muy atentos a cómo este reglamento se estructura, su reglamento, que, que, que, que también, que también eh, eh, esté ahí definido que sea un, un financiamiento eh, suficiente, que esté definido el acceso a la asesoría técnica necesaria, que esté abierta a la participación ciudadana. Yo creo que eso es algo que, en que nosotros tenemos que empeñarnos como cabildo como organizaciones sociales, en que, en que efectivamente esto esto no sea digamos, una gran cocina, ¿verdad? porque el pueblo no votó para eso, sino, sino que sea, sea, sea un, un gran proceso que nos involucra a todos. Uh, tus palabras al cierre. Tienes que ponerle mi, el micrófono <risa> con respecto okay. a la salud pública y lo que nos, se nos viene por delante. Claro. Mira, a, a mí me parece, y, y en la misma línea de lo que señalaba el doctor Caravante, en el sentido de la necesidad de que efectivamente este proceso que se está recién iniciando, porque lo que ayer lo que ayer ganamos no es nada más que abrir la puerta para un proceso que va a tener una, un, un complejo desarrollo, un, un, un, un, un, como es natural, eh, no, no va a ser fácil, y donde es necesario que esa ciudadanía que ayer se demostró eh, tremendamente repolitizada Después de 50 años, porque la, la dictadura fue una gran, un, un, una, una gran maquinaria de despolitización y por, el, por la vía del terror, ¿no? Uh, pero ayer se expresó muy... Poli, repolitizada, repolitizada de una manera distinta a lo que era el año 73, eh, repolitizada no en función de, de, de, de, de las militancias políticas o de los partidos políticos, sino que eh, eh, repolitizada en función de, de grandes ideales, de grandes, de grandes ideas. Y esa, esa representatividad de esos grandes ideales, esas grandes ideas, es algo que hay que cautelar que se mantenga durante el proceso. No para desplazar a los partidos políticos que son imprescindibles como instrumentos en de democracia, pero para sí para hacer que los partidos políticos tengan la eh, inteligencia de incorporar y ser representativos al máximo de esos sentimientos e ideas de la sociedad y promover su, su activa participación y, su, y permitir su desarrollo. Y nosotros, desde de la perspectiva de colaborar a que la Constitución recoja de la mejor manera posible la manera de ser efectiva en la realidad y no solo en el papel ni en las palabras, sino en la realidad, un sistema de salud que le dé respuesta efectiva a todos los habitantes del país, a todos los chilenos y no chilenos, los extranjeros que también viven acá, los migrantes, a nuestros pueblos originarios, uh, en fin, para que sea realidad la construcción de un sistema y, y, e, integrador de verdad y universal como debe ser. Uh, el, el, el, la, las personas sensibles al tema de la salud tienen una tremenda tarea para eh, lograr convencer, convencer a nuestros constituyentes de que la salud es un derecho humano y además una, debe ser una garantía constitucional de primer orden y no como históricamente ha sido de segundo orden o tercer orden porque primero está el derecho a la vida y después está la libertad y la libertad empresarial la libertad económica, etcétera No, el derecho a la propiedad, eso, eso ha sido lo histórico. No, esta este, el derecho a la salud y sobre todo lo, viviéndolo en este minuto de pandemia universal uh, se ha revelado como el gran requisito para poder ejercer todos los más derechos. Sin salud, ningún pueblo puede aspirar a ver realmente concretada la posibilidad de ejercer y gozar de sus demás derechos. Y por tanto, este debe ser un derecho primordial, que ojalá vaya después del derecho a la vida, y no hoy día en el número 9 de la Constitución, sino que inmediatamente después del derecho a la vida debe venir el derecho a la salud. Y, pero para eso necesitamos construir conciencia, necesitamos convencer a nuestros constituyentes a nuestros partidos, a nuestras organizaciones sociales, en fin, tenemos que hacer esa, esa labor de convencimiento, por lo tanto tenemos una tremenda tarea una tremenda tarea si no que queremos quedarnos con las consignas y eso está claro que históricamente nunca ha servido ¿no? eh, eh, sino que eh, efectivamente un trabajo serio, es decir, con voluntad real de que se concreten los derechos en la vida cotidiana de la gente, eso uh, Bueno no va a ser fácil. Yo ayer un comentario viendo canales de televisión eh, lleno de políticos de la antigua escuela. Eh, yo pensé que podría haber sido por último un símbolo el hecho de haber invitado a actores sociales no necesariamente vinculados. Eh, por lo tanto va a ser difícil cambiarle el switch a, a lo que veníamos haciendo de forma Pero no es imposible pero no es posible. Por supuesto, y de hecho por eso estamos nosotros acá, y por eso están las redes sociales, y por eso este video en particular, porque eh, dado a, a, la, a la democratización de la comunicación, gracias a las redes sociales nosotros podemos llegar a personas que, por lo, por lo menos en, en las redes abiertas de televisión, no lo podemos hacer. Así que les agradezco la, el comentario, el, el, el análisis de, de, esta, de este evento histórico, de, de que la prueba ganó casi casi 80-20, y, y la Convención Constitucional, que era lo que nosotros también queríamos eh, y que ayudamos a hacer, también logró hacerlo. Así que eh, les agradezco eh, la participación, que estén acá, y nos, vamos a seguir trabajando para, para que eh, podamos finalmente lograr el objetivo que, que nos pusimos como grupo y como nombre de nuestro grupo incluso. Así que les agradezco a todos. Y eh, esperemos que nos volvamos a encontrar en alguno otro de los videos que estamos haciendo, a veces quizás más educativos o a veces incluso eh, informativos o, o para comentar, como este. Así que que estén muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Rolando. Gracias, Rolando. Chao, chao. Chao.